Estamos haciendo el almuerzo ya, se puede decir. Cocinamos un, un combo, hay unos de San Andrés, otros de San José, otros de, diré de, de San Andrés, de Liborina, Raúl Humberto Pino Pineda, trabajo en la agricultura, he estado mineando. de todo lo que hay que lo robar. Estamos haciendo el almuerzo ya, se puede decir. ¿Y qué es el almuerzo? El almuerzo, pues es díjole, arroz. Ese arroz nos ha estado tocando pedirlo, salir a la mayoritaria, ya a la minorista y ahí ha habido comidita, gracias a mi Dios, todos los días. Y uno no tiene como que más uno entretenerse, sino uno trabajando, como uno siempre ha sido del monte y uno ha sido, ha sido sufrido. Nos sentimos desplazados acá, estamos en la lucha. Pues en estos momentos he pues estado acá, pero he tenido cogido cabecito, maicito, brisolito, yuquita, tengo plátano y todo, pero, pero no casi siempre es de la minería. El río nos ha dado la comida gracias a Dios. creo que sí, esto nos va a servir para algo, Ese es el, uno tiene que ser positivo en la vida, nunca negativo, uno siempre debe de tener un positivismo, es mejor sufrir primero y después gozar, que no gozar para después sufrir, eh, hemos sufrido algo porque prácticamente pues uno fuera de la casa pues le toca a uno durito, en la casa uno puede pedir, exigir y bueno si nos toca tomar agua panela o arrocito o que de lo que haya hay que hacerle, yo no necesito calidad sino cantidad. <ríe> Yo como de lo que haya.